Bueno, pues durante unos días tenemos unos códigos para tener durante un año entero 500 GB totalmente gratuito. Van a esta página, la dejaré en la descripción del vídeo. Se registran por cualquier medio, ya sea Facebook, Google. Le dan a crear cuenta. Metemos estos códigos. Le damos a enviar. Entonces ya simplemente es ir a descargar. Escoge la versión. Le dan a descargar instalar el programa y lo activan, tienen que iniciar sesión con el correo que se han registrado. Vamos a ir a iniciar sesión. Primero sale una guía de bienvenida, vamos a saltar todo esto. Aquí aparece ya lo que es los 500 y en el explorador de archivos aparecerá aquí como una unidad. Igualmente tampoco hace falta instalar, lo pueden usar, lo pueden usar desde el navegador también. Aquí se ve los 500 también. Y también tenemos aplicación para Android. Si no lo conocía, pues funciona muy similar a lo que es Google Drive, OneDrive, etcétera.